Yo me llamo Rodrigo y vivo en Villa Coronilla. Yo me llamo Zulema y vivo en Villa Coronilla. Yo me llamo Diego y vivo en Villa Coronilla. Yo me llamo Claudia y vivo en Villa Coronilla. A mí no me gusta todo que no nadie, nadie, nadie eh, esté botando basura porque todo se ensucia y se huele el, el olor. Y también poner un letrero, que quiero poner un letrero para poner no, no, bo, no boten Uy, la basura. a veces las al... no se pasó los letreros. Ay, lo más lindo es cuando no, no, no, no se contamina el barrio. A mí me gusta de, también de alcanzar lo que han pintado esa, ese cocodrilo. Ajá, y no el chulita bien. que porque estamos pintando para que la ciudad esté muy linda y que vean todo lo que estamos haciendo y está linda. Para que se vea mejor <risa> y no contaminan el medio ambiente. Los vecinos, como les digo, les llama la atención, están muy contentos con lo que están realizando los artistas. tanto Así que yo escucho a otros vecinos también querer ofrecer su muro para que se lo pinten, pero lo que nos dicen es de que hay mucho muro y poco artista. Ah, me pregunta, ¿quién se lo ha pintado? Yo siempre les digo que ha sido unos jóvenes artistas que han venido de Chile, sin ser de Bolivia lo han hecho esto. ¿Y cuánto ha pagado? No es gratuito, a mí no me ha pagado, más bien me han pedido permiso para hacer una cosa bonita, mis murales. Y no queremos nada con el TLC ni el Alca Hay que cambiar el modelo neoliberal Que causa desempleo, convulsión social El capitalismo que se cae en el arte. A mí me gustan las paredes que estén pintadas